No puedo ir ni siquiera a trabajar tranquila sin que me hagas un show de celos. No, ya no me vas a echar la culpa a mí, pues tampoco. O sea, eso no es culpa mía que vos te mantengas con esos manes de tu universidad. ¿Y entonces? ¿Crees que me mantenga sola? Pues, vos también tenés amiguitas. Pues, sí, son amiguitas. Pero, no sé, o sea, vos te mantienes siempre con esos manes de tu universidad. Siempre los contestás de una... En cambio, mírame a mí. O sea, me dejas esperando, te escribo y nunca me contestas contestado. me en el celular y es que es un man de tu universidad y pan de una, de una contestada. ¿Sabes que Me cansé. Ni siquiera sé por qué estamos peleando. Mejor arranqueamos para Grigui. ¿Para dónde? En serio. Pues, es mi restaurante favorito. Mm -hmm. Pues la verdad, no sabía. Apenas me vengo a enterar que era tu restaurante favorito. ¿Quién sabe con quién te mantienes allá? buenas noches, miren a sacarte en Hola, buenas noches, noches. ¿Quieren tomar algo mientras? Eh, amor, ¿quieres tomar algo? No, gracias eh, A mí me regalas una cerveza por... Sí, sí. No, no, no. Entonces, Yo no sé qué vamos a hacer Siempre estamos peleando por lo mismo y Que no me conocieras ¿vos ¿Sabes que yo soy vicioso? ¿Cuándo te he dado razones para que despedieras de mí? Amor, no? pues, o sea, yo sé, amor, pero es que... O sea, mira, que... Siempre mantienes amor con esos manos, o sea, para arriba, para abajo, y pues es lógico que a mí me den celos, o sea, es normal, ¿no? Amor, yo entiendo que a ti me celos, pero, pues, ponerte a hacer un show delante de mi jefe y ese pelado, qué pena. Pero si ves, pues, vuelve y juega, o sea, ¿qué tiene que ver ese pelado acá en estos momentos? O sea, siempre lo tenés en la cabeza para todos lados. ¿Otra vez? ¿Otra vez, Jorge? Pues, o sea, sí, otra vez ya y, las, y las que sean, pues, o sea... ¿Para qué lo tenés que traer, traer a él en estos momentos? Si estamos comiendo... Pues, ¿Sabes qué? Yo no voy a tomar. No, pues, no vas a ir. me a dejar acá? No me voy acá? a ir, me voy a ir. Ya no quiero estar acá, soltame. No me voy a poner a hacer un show acá. Bro, eso no es Natasha. Thank you.